Soy tu tío no, no, no. feo. No me confunde. Gaisa flaca. Gaisa flaca. Mira, yo, yo voy a salir y si el señor Fideo viene, dile que pasen holita, yo le pago olita. Que si el señor Fideo viene... Sí, sí, si el señor Fideo pase por aquí, dile que pasen holita de la tarde, yo le pago lista okay. Espérate, ¿Eh? espérate, espérate. ¿Y si no viene, qué le digo? problema, ella está con problema, vecino problema, vecina problema, amigo problema, amiga problema